para los mediocres y el día sí. sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. Somos grandes, mira, chile mierda. De pronto se viene a compartir a de pronto se oye pedir un vino de bulla y fervor, de, de cola y de Hola gente aquí es Logro, hoy estamos en la segunda parte de los memes del Tom, si me ven con esta ropa es que la primera parte de memes de Tom tuvo mucho apoyo y me forré de dinero, mira mira. Camiseta Gucci, 620 dólares Torro pescador Calvin Klein, 250 dólares Cadena de oro puro, 1200 dólares Na es broma, yo no cobro por mis vídeos Y ya en serio, gracias a todos por el apoyo, me hacen muy feliz Citra, desearía agradecerles con su voz Pero aún no se siente listo para volver a comentar los vídeos Sin nada más que decir, sean bienvenidos a los me... ahí está un es esto lo que estás buscando y cuando no esté mirando correré para abrazarlo y lo mejor de todo es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta pero la verdad me gustan todos Estoy caliente Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que haga. Encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana. Habrá terror y diversión para alegrar tu corazón. Para quitar todas las nubes y dejarle sitio al sol. Que no, que no, que no te pongas triste hoy, que no. Hasta aquí la segunda parte de memingos del Tom, ya saben si tienen algún meme que me quieran enviar de Tom pueden hacerlo a este correo, por cierto, todavía el editor me sigue poniendo la chingada voz de loquendo en 2020. Gracias por ver el video, te recomiendo pasarte por la primera parte y decirme qué te pareció, te leeré, así que, nos vemos en la próxima.